Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés escuchando este video y estés viendo. Bueno, rápidamente yo te quiero informar eh, algo que hemos estado descubriendo con unas personas sobre las billeteras de COP, de COTP. Yo te puedo dar fe de que COTP volverá en cualquier momento. ¿Por qué? Y te lo voy a comprobar rápidamente. Te voy a mostrar... rápido cada billetera, esta es una billetera fría 1 la cual te voy a comprobar acá me disculpen el internet es un poco lento, esta es una billetera fría 1 que hemos descubierto la semana pasada y corresponde a COTP si ustedes se dan cuenta, hay 7 billones de dólares. En efecto, 7 billones de dólares. Aquí hay una cantidad. Si ustedes van hacia abajo, se pueden dar cuenta en transferencias. La última transferencia fue hace 5 días. Y hay un movimiento muy grande. ¿Hacia dónde? Hacia una billetera que ahorita les voy a mostrar. Voy a dejar el video. Ustedes pueden pausarlo en cualquier momento. Ustedes pueden también... Con todo gusto pueden también agarrar la, la billetera, la dirección de la billetera. Y ustedes vimos acá en Tronscan pueden hacer su seguimiento. Ahora me permito mostrar la billetera fría 2. Esta billetera es la primera que yo le estaba haciendo el seguimiento desde hace varios meses. Las cuales han estado moviéndose muchísimo. Esta billetera también estaba en 7 billones de dólares. De un momento a otro la semana pasada bajó a 3 millones, a 3 billones de dólares. ¿Hacia dónde están los movimientos? No sé. Solo les comparto aquí la dirección de la billetera. Ustedes pueden también buscar acá en Transfers. Se pueden dar cuenta que hace un día con 3 horas aquí hubo un movimiento negativo. Es decir, sacaron dinero hacia esta billetera que es la billetera caliente que en un momento también les voy a mostrar les presento ahora otra billetera espero que no no durar tanto tiempo haciendo este video quiero que ustedes vean con sus propios ojos y confirmen y, con, y tengan confianza de que ese OTP va a volver esta es la billetera a la cual corresponde Caliente, Si se dan cuenta acá, Binance Hot, ¿cierto? ¿Cuántas billeteras calientes? No sé. Ustedes pueden verificar, los invito a que verifiquen cada vez que a ustedes les llegaba un retiro a Binance o a cualquiera de sus billeteras, cuál era la dirección. Si ustedes quieren, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y me dicen, y yo les hago el seguimiento. Esta está menos de un billón de dólares. Esta llegó a tener hasta... Eh, esta estaba al principio en mayo estaba en 120 billones de dólares también les puedo mostrar cómo ustedes se van acá transfers y si se dan cuenta miren aquí está corriendo están haciendo movimientos mire salida de 11 11 usdt 91.2 115.2 y así sucesivamente yo los invito a que ustedes hagan su su búsqueda personal les puedo mostrar otras billeteras billetera caliente 2 billetera KuCoin 1, billetera KuCoin 2 billetera Gates pero no quiero hacer el video tan largo yo los invito a que por favor no pierdan las esperanzas he escuchado que algunos se han suicidado listo se han autoeliminado diría yo, lamentablemente no tendrían que haber llegado a tanto pero tengan algo muy en cuenta estamos en un en un, en un grupo de AFRIC del jefe Jess Michael donde Jess michael Michael es un amante y un seguidor de las criptomonedas y él nos ha dado una confianza de que COTP va a volver, en estos días se ha rumorado él dice el código el código es 18 el código es 18 sé que próximamente va a empezar la prueba beta pero también quiero rescatar que pronto ese código, como lo he venido hablando con unas personas de COTP, puede ser que sea la reconexión final de COTP. Dicen que va a volver con una interfaz nueva y dicen que va a venir con tres veces o hasta un poco más en compensación por el tiempo que no hemos estado recibiendo dinero. Por eso digo, no pierdan las esperanzas, comparte este video con el que tú quieras. Voy a dejar también el documento Word para que ustedes mismos hagan el seguimiento de la billetera. No soy envidioso, soy una persona, también soy un inversor, tengo mucho dinero ahí invertido y confío en Dios de que vamos a poder recuperar todo este dinero. Por eso, muchas gracias a ustedes que están mirando este video. Como te digo, no, no quiero que te suscribas ni que le des like, o si quieres darle like, quieres darle manita abajo, no, no importa. Pero lo importante es que comprendan de que sí está el dinero y sí tienen cómo para pagarlos. Vuelvo miren aquí están los movimientos de la billetera caliente. En un momento también les voy a dejar todo esto acá. Muchas gracias por, por su compañía. Dios los acompañe, Dios los bendiga. Estamos hablando en un próximo video que voy a subir el día de mañana o pasado mañana acerca de otros movimientos de las billeteras si ustedes me lo permiten y para compartirles lo del proyecto de AFRIC tengamos muy, muy pendiente que este va a ser un proyecto muy muy bueno muchas gracias por todo, una feliz y santa semana, Dios los bendiga muchas gracias por todo